Una deidad llamada Tierra se despierta de un profundo sueño en el que se encontraba. Todo, absolutamente todo, estaba oscuro. Ella se sentía completamente sola. ¿Hay alguien aquí? Gritaba Tierra tratando de encontrar a alguien, pero no había respuesta. Hasta que al fin, alguien respondió. Poco a poco fueron llegando más deidades. La unión de esas deidades hicieron que Tierra cambiara mucho en su aspecto físico. ¿Quieres conocer toda la historia completa de Tierra? Ya está disponible el libro digital Yo me muero sin ti en la tienda de Amazon. En la descripción de este video encontrarás el link que te llevará directo al ebook. Yo me muero sin ti es un cuento que te hará amar a Tierra, descárgalo ya.